Es muy fácil hacer el yogur de coco. Solo tienes que ponerlo y dejarlo reposar. Entonces ponemos la carne hasta el nivel de la licuadora. O sea que el agua apenas reba, rebase un poquito el, la carne. Tapamos y ponemos a licuar. Licuamos bien para tener sacar lo más posible de la grasa. Y preparamos donde vamos a verterlo. Un recipiente y para separar. Sí. Okay. Uh -huh. okay. uh -huh. ya, vuelve. ya tengo la leche. La cubrimos. Y la dejamos reposar por 30 minutos. Pasados los 30 minutos, una hora. Vamos a vaciar el... Y lo tapamos y lo metemos en el refri. Y ya con eso lo esperas. Al otro día ya está hecho el yogur Y me imagino que cambia dependiendo del, del clima de cada, de cada región. Y es muy fácil cuando sale mal, huele a podrido, ya no sirve. La textura o cremosidad del coco dependerá del tiempo que lo dejes reposar. Ya tienes la bacteria propia del coco. Algunas personas usan kefir, probióticos, etc. Es absurdo cuando lo ideal es usar su propia bacteria. Con esto podrás retroalimentarlo todas las veces que quieras y no se va a podrir. Una vez que tienes tu yogur ya es muy fácil. Lo único que lo hago es lo alimento todos los días. Le pongo la leche de coco que acabo de hacer y así es lo que me voy a tomar. Ya se lo había quitado y lo cierro y, y lo guardo en el refrigerador.